Gladys Camacho Zio suti, Bolivia manta Quechua chuahuar mi pagaris rakani, aspa causa kurgani, guaua casga pacha que asimita parla cuni, que chuasimira, ama pis chinca manchu, ni y allinta y gramática nesgata, su chairaigo que asimita hasta un rexinaypach u doctoradota, lingüística pi Kunan tawa y Universidad de Texas Austin Pika Morfología Mantawan, mantawa, semántica mantawa, hastawa Yachacuita munani. Imaraykuchus quechua simiga, morfologianga, sin chimiski, complejo ima. Hinayamantata, investigaciones nipa, quechuata ta documenta shani. Noga hastawa kalpachaita y mainatachus abuelitos quechua para pa la kusrankuta. Noga pa las raimanta uajinitata. Chay abuelitos para mis kitsch audio anguta, halcha kunampah, audiostán, Chantapis disertacionita escribinay para chay datos ya tata canalizása. Chanta ramana lingüística ya son goiga aisa kun, libros tapis, mana quechua simi manta yuyé kuna chínkanankupa huacirichillar ganita. Cay 2013 hatun hatundataí para causa ning manta chanta 1960. Ampana ima uh novela nesgata Wakirichirgani, sutin puyu 2018 watapi kai novela inglés y miman Nueva York, Estados Unidos pitihirganku. Kuna wata uh musu libro tawakxillarganita. Kai libro sutin sutin kashan kunpatos marega. Kai libro pi hasta manta sta onrejisra 15 kashanku. Kai kunaga, uma piura manta abolitus Paycuna Caycuento está ya, Cacuna Quechua Simipi presenta kurga Cochabamba, pis Parispi, Jepanta Nueva York, pipis presenta kuyangata. Tucuchinapach, Bolivia y 36 lenguas indígenas tian, 12 familias lingüísticas. Arawak, Aymara, Chapacura, Macruye, Moseten, Mataco, Pano, Quechua, Tacana, guaraní Uruchipaya, Zamuco, Chulyacunapis, Cayancuta aquí kunata pis y parlan no gan hablantes nativos lingüística manta hasta un ya chakunancuta chairaico escuela de verano de Lingüística? Zapaguata 2016 manta pacha cuna guata la paz Picarga? carga y métodos de campo clasesta y Ujpi, Upi chacobo lengua panota documentar gaigo analizar gaico yma uning clasepita moreta chapacura familia manta Mores si y mitaga, isca y abuelitos yanya sumasta parlanco. Chayra y conogaigo documentación ta descripción ta jóvenes estudiantes man Universidad el Alto Chergaigo. Chantapis primer coloquio lingüísticamente o Okay, okay. here we